Previamente en Spider-Man apareció una mejorada versión de Venom y logró ponerle las cosas más difíciles a Spider Pero con la ayuda del otro Spider-Man, todo se ha arreglado y derrotaron a Venom. Y Jason, pensando de que Peter está aliado con él, pues, el por enmascarado, decide echarlo de su periódico. Y así, y así Peter otra vez no tiene más ingresos, pero no parece importarlo mucho. Y ok, yo yo se ultime traigo otro review los siguientes capítulos de... Marvel Spider-Man Pinta certera de que su escuela va a haber una especie de exposición de proyectos de ciencias Y, de y decide una participar en ella y va y va a distintas verterías para conseguir otras cosas para, para el proyecto Pero más barato Igual bueno, las cosas se ponen complicadas cuando aparecen dos villanos menos conocidos de la baraja Son este pie hipogótamo y esta chica panda Asalta un barco nacional y, y llega a Spidey y los enfrenta Pero los dos hijos lograron escapar Sin dinero y nada Spidey tiene una mala suerte Spidey ma tiene una mala imagen Pública por culpa de James Luego los dos animales están en un una junta donde están varios villanos en presencia de un nuevo jefe y este sujeto misterioso no es nada más y nada menos nada más que este que se parece al que vimos en el espectacular spiderman bueno este master planner que no se molestaron de disimular su voz ofrece una recompensa por la cabeza de spiderman aquí no hay rote y ellos dos no quieren enfrentarse de nuevo con el hombre daña se van a robar a otro lugar muy lejos de nueva york y bueno peter llega a su casa y su artefacto está totalmente roto y bueno al salir al repararlo bueno aparece otro enemigo más en busca del hombre daña de overdrive un tipo que cual Ultra T de Ben 10 tiene el poder de controlar y manipular la tecnología a su antojo y lo deja atrás a Spy pero logró cazar un parte de, de, de, la, de la gran tecnología esa lo puso su y hizo una copia de esto y se lo puso en, en, en una moto que tenía guardada que era de su tío y el costo ese funciona y se crea ya y la tecnología se adaptó a la moto y también al traje y se enfrenta ahora con overdrive ilegal y bueno dice va a controlar la overdrive pero bueno ellos eh, parece que va a ser una especie de carrera y bueno compiten y bueno esa moto de araña también tiene pata de araña y tiene todo que no sea una carrera como más de dos minutos pero es le mete una especie de virus a, a la moto de overload y bueno se desarma todo y bueno y cae y uno se lo llevan preso a ilegal y, y no es el no son los únicos villanos que busca Cartura de spider le va a aparecer Anya y cuenta también hacen su propio proyecto, pero de la nada aparece un portal y sale Spiderman peleando con un nuevo villano, el Spot o la mancha, que tiene la habilidad de transportar mediante el U que tiene la habilidad de crear agujeros para transportar cosas y objetos y todo lo demás. Y spider lo Spiderman logró caer en su trampa y que atrapaba entre todos los agujeros de usar. Y las dos chicas tratan de ayudarlo, pero Anya decidió ayudarlo lo más, esperando su nuevo traje y sus nuevos poderes. Así ah, porque esta es la única que no se ha quitado los poderes, se ha cuidado de la mutación en Spider Island pero no se ha quitado los poderes, o sea, se hace llamar Spider Girl y usa todo su poder pero la mancha que los si lo golpea pero ella la devuelve los lo golpes y bueno le gana a la mancha y logran traer de vuelta a Spider Man que estaba estaba en la tarde que aparece, se despierta y bueno las chicas no le dicen nada sobre la nueva Spider, Girl, la chica que les salvó su vida ¿no? un Spider le agradece y se va después, estaba anunciándose y parece que como que cierra los ojos, como que se empieza a medio dormir pero y en la brisa de ojo la ciudad ya es un caos y una especie de guerra el capitán América lo llama y dice que se meta adentro del tanque que le más instrucciones y adentro estaba habrá huevo bueno Spidey va a hablar con ella pero ella no dice nada y intenta ver qué pasa y le toca un poco la cara pero es claramente un holograma lo cual todo se cae era toda una especie de ilusión creada por todavía no sabemos quién es y bueno cae en la trampa y bueno, aparece una especie de circo, no sé, cuando aparece un nuevo villano que hace una especie de ilusiones, que hace una ilusión y tiene de color verde y ya sabemos quién es, pero no lo voy a decir ahora. La verdad una trampa, pero es solo unos gatitos, bueno, lo toca, pero aparece atrás otro gato, pero mucho más grande, una pantera. Y, bueno, Spire cree que por lo que pasó escenas antes de los Avengers holograma o los robots, lo toca, pero el, el pantera este, el, le desgarra el traje, no hay sangre, pero bueno. Le desgarra el traje, vamos a dar cuenta rápido que es real, obviamente. Aparece más y bueno, pasa de ello rápidamente. Después hay una habitación donde hay multipuertas, donde hay un montón de espejos y se choca con uno. Después tiene que pelear con la versión robot y más a sí mismo, a sí mismo y bueno, le gana. Después ese villano abre, hace aparecer una especie de sierra por todos lados y, y bueno, y spam como un espectacular hombre deña. bueno utiliza sentido dágnido para guiarlo pero también con la tecnología de los lentes para no copiar los tabletos de no y bueno logra pasar todo toda la sierra los obstáculos y bueno y se da cuenta que no puede volver a pasar de nuevo así que bueno va derecho hacia el cajón que está ahí y ahí se revela y aparece villano que ya sabíamos quién era que no es nada, nada más y nada menos que misterio uno de los pocos personajes que tiene un buen diseño se presenta a misterio, Spiderman no parece impresionante y bueno te lo oculta Spiderman y así ya lo derrota y bueno misterio se va a preparar para llevar el, el cuerpo de Spiderman al jefe misterioso y mientras alimenta a su tigre pero bueno Spiderman estaba oculto y bueno el lanza te daña y el, lo atrapa y dice misterio porque si lo había derrotado, obviamente intercambió al, por el robot de las escenas antes ¿sí? Y bueno, Misterio no sabe más nada del GPS igual Y ahí se va, y ahí el Capi está mirando ahí muy enojado Obviamente ese no es el Capi, es otro personaje Está ahí en medio de un puente, está salvando a, a varias personas que están por caer y está en boxes Porque su traje se ha quemado por este tipo lobo que está en, en el NPC planeador una calabaza prendida a fuego que se llama y es fanático de halloween que se llama a sí mismo Jack O'Lant el lo extrae y bueno sabe las personas pues lo sigue allá adelante en la subadía y bueno le sigue el juego y bueno ese tipo así es muy loco eh, es asesino como los cómics pero bueno acá es muy infantil y es fanático de halloween nuevamente y bueno lo engaña lo hace empujar a la, la fábrica esa de melo y bueno se envuelve todo en dulce y ahí ni sé cómo puede respirar este y después más tía más te daña y ahí no, no, no, no se puede respirar nada y bueno ya el, derrotó a Yagland spy más estaba lo más tranca pero otro villano mal aquí quiere capturar por la recompensa y bueno este no es nada menos que Prowler un tipo que sabe más marciales en un traje motor que tiene muchas herramientas pero realmente acá es defectuosa y una bueno, de la pelea se rompe en un tanque de agua y justo estaba encerrado en una especie de, eh, de red de bola de energía y si el agua toca eso vamos a electrocutar, Un spy eh, salva a Prowler que él no tiene poderes obviamente y bueno, es para recibir adversidad y bueno, logra salvar al pueblo. El pueblo le agradece a España por salvarle la vida. Y bueno, hay que nos ya no decide capturarlo, no. Solo quería capturar para dar el, el dinero a, a Silver lo Porque él tiene capturado a su hermano. Y bueno, tiene el apellido Brown. Así que nos da a confirmar de que este no es el brawler de uh, don Davis, de tío de Miles Ese es el, el original, no? nos bueno, se confirmar que este es el original Hobby Brown. Un bueno, spy decide ayudar a Brawler, pero Brawler dice que no y se va sola y se va solo a liberar a su hermano. pero pues, lo sigue a la mansión de esta que es Silvermay. Y cuando llega a Proler, y también llega a spider Y se enfrenta la me que tiene una especie de armadura o, o es una especie de enrollo no sé qué no deja muy enclado y vamos a pelear entonces y bueno le ganan a Cybermate y bueno ya está con su hermano y da una especie de tecnología a spy porque había oído que necesitaba esa parte de energía no sé porque murmura mientras está dormido o también cuando está despierto Spide le agradece estar contento así puede completar ya su proyecto de ciencias que bueno los dos se preguntan que este todavía Está en la secundaria. Sí, bueno, Peter a dormir, pero ya es de día. Ni un momento deja de casar porque ya hay más villanos que lo buscan Sin descanso aparece más villano más. Lo que que ahora esta chica que se hace llamar. electro o oh, no es para nada ninguna de estas dos versiones Watt es una nueva versión que es una chica y afroamericana Tiene una especie de coso que se pide una especie de traje que hace absorber energía a través de su cuerpo y bueno y él ataca a eh, recompensa para mejorar su equipo obviamente en la pelea de Spy, se decae esa pieza de amplificador que le dio problem y bueno ella se la pone en esa especie de coso que parece un café bueno y tiene más poder ahora tiene más poder ahora y se transforma bueno a algo parecido a ultimate electro y se pelea entre ellos bueno a ver si la puedo con la música de Dragon Ball con bueno, la piba electro rastreo el artefacto de vida hasta la escuela, y uno comienza a atacar y seguir a la spiderman. Pero bueno, con la spiderman, con la ayuda de los otros artefactos que tenía como director de ciencia a los chicos y con la ayuda del director, bueno, hace un traje también un, un traje anti electricidad y también una máquina que drena electricidad y bueno, engaña a la chica electro y bueno, absorbe toda su energía. Y mete presa a ella. Y Spymas eh, se va porque bueno, está todo tanto enojado que usaban su, su proyecto. Ah, y el artefacto de, de energía parece que... Una Total, Spymas se hinchó la bola y empieza a buscar al responsable de que puso la recompensa por su cabeza. Pone a investigar detrás eh, el bocheo de Prowler que dijo que, que todos los matones y villanos se, se reunían en este galpón abandonado. Entra y por suerte encuentra un pendrive que contiene eh, video e imágenes de Spider peleando con, con sus enemigos. Pero el instante le llama a Mice y le dice que vos estás allá robando un banco ¿no? Y va rápidamente y lo ve, lo ve por el en vivo del celular Después va a buscarlo y bueno estaba robando el banco este Spiderman es falso Y lo sigue, pero e inmediatamente lo pierde de vista Luego aparece esta mujer policía para arrestarlo Pero bueno Spiderman dice que no fue él que estaba robando eso, ese banco Y bueno le enseña a Jameson en el noticiero diciendo que tenía razón Spiderman era una amenaza, que las policía lo meten en carne de una vez por todas Pero está actualmente en contacto con la jefa de policía ese que está justo enfrente de spider Y bueno, este era falso. Y cambia de aparece y nos da a entender de que este era de spider falso. Y también de Capitán Mega que habíamos visto en los capítulos atrás. Y bueno, y vuelve a su forma original. El tipo es el camaleón. Cuando pelea y spider rompe su arma y se decide ir y jugar al correr que lo cambiando de forma. Y araña tendrá que averiguar quién es el, el camaleón en la sin finos. Hay muchas personas, obviamente caminando. Le preguntan a la gente, pero se golpea de atrás varias veces por camaleón puede si cambiar parece una mujer cuando se encuentra con la verdadera y a veces pero pero justo aparece J. Jason y stanley una cámara y camaleón abalanza balanza a JJ y le copia su forma y dos al mismo tiempo así para ponerle loco a spidey pero él dice basta y le golpea de, de pedo al que casualmente al Jason J. falso y así vencido camaleón y, y padoría con la policía spidey se va rápidamente de su lugar cuando camaleón cae preso pero se corta la luz en la cárcel y aparece el master Plano y que su plan está marcado echando y le agradece al camaleón y luego lo, lo va a dejar libre pone y países se queda tranquilo y, y sin dormir porque okay, bueno pensaba que ya captura a la responsable de, de que puso su recompensa pero se da cuenta que no así cuando aparece Tinker quiere capturarlo para bueno para la recompensa esa y, y se da cuenta bueno que el camaleón no era pero la, rápidamente detiene al Tinker pero como tiene mucho sueño no puede ni siquiera levantarse y, bueno la policía aprovecha para arrestarlo y lo lleva ante la jefa Watanabe que nos los y se convirtió en un personaje que se es llama espectro no, no me acuerdo bien y bueno, Rivera saca las esposa de Spyman, dice que puede trabajar juntos y le da una pista, un pedazo de la máscara del camaleón. Y, van, y bueno, se va a poner a averiguar la señal de Saulo Máscara. Y bueno, se está trabajando con la jefa de policía porque tiene el mismo objetivo de poner la, la ciudad segura. Y le, y le dice que lo llame cuando encuentre una pista importante o así. Sea. Y bueno, el único lugar donde Spy puede investigar, bueno, en su escuela, es avisar a su amiga Maisy. Y bueno, él le presenta rápidamente un nuevo robot que se llama el ser viviente y bueno, le ofrece una bebida y y la ha hecho más y el director de la escuela para proteger el aneo Cortés. ese que vimos en el capítulo 3 y bien Peter y Miles luego encontrar una pista donde lleva al lugar de un viejo laboratorio de del Miles Warren del Jackal obviamente y se pregunta si Jackal es el que está detrás de todo esto y es responsable de la recompensa ¿no? y bueno quiere irse allá pero bueno Peter está demasiado cansado no ha dormido en varios días bueno Miles le llama a su tía para que bueno se vaya a dormir Peter no, no, no, no, no, no, no es por todo ¿no? pues se duerme y bueno el Miles va, va solo a lo que el la autoridad del jackal y también con el robot eh, se oriente porque es demasiado útil de estas cosas y bueno él, el robot encontró una parte secreta y bueno ahí encontró un, el productivo de la máscara del camaleón en que se puede cambiar de cita forma ¿no? y bueno y asimilan ya que el jackal puede ser el que hizo la tecnología del camaleón bueno, rápidamente se encendió las trampas pero bueno el robot es demasiado inteligente y fuerte y operante y bueno lo va a destruir todas las trampas esta. y bueno otra pista que se dirige a auto autoridad softcore que estaba nada hace mucho en la primera temporada cuenta más pistas sobre el tipo que puso las recompensas, no También piensa que puede ser un monormo pero bueno todavía parece que está muerto acá está en esta parte de la serie ¿no? de descubrir la cara de la computadora pero aparecen más trampas de robots esta vez ambos necesitan ayuda y bueno llama a Peter y bueno le envió un GPS a la dirección no tiene que ir estaba por ir pero se topa con Web que como buena amiga le vino a dejar de su tarea en la escuela Peter y bueno él no habla solas con Web y le dice que si lo puede estar a la tía Mail porque tiene que ir a ayudar a su amigo más que está en peligro y que se trata de diamor a ah, para y me pabé un poco él eh. así que ella west y también sabe que pide a veces spiderman eso, eso es lo que parece no sé sea, tampoco presté demasiada atención a la serie mientras el robot exclusiva derrotando a los demás robots matarañas, a uno le cae más sin inconsciente Una aparece Spiderman y le ayuda el robot lo escanea y le dice que está bien y que tome el artefacto ese pero ¡Es era claramente una trampa del robot porque no es nada más y nada menos que el Doc o. No lo puedo creer Como le pregunta Spidey Y le cuenta que tras su última pelea A sobrecargar su mente Y la trompada que, que le dio Spidey La mente de Oak abandonó su cuerpo Y por vía wifi se introdujo Su mente en los brazos mecánicos Y luego tras todas las señales de internet Así puso esa recompensa Para que todos los villanos vayan hacia él Y así dejarlo muy cansado Para que con su última pieza que faltaba conseguir Comienza a absorberle Pero lo esquiva y y se logra escapar, pero cae al piso porque ya no dan nada más y el Octobus estaba a punto, pero llega la poli y fija a pararse, y se lo llevan a spy y preso otra vez Miles no va a despertarse y va a ir a ayudar a Peter, mientras él es interrogado por la jefa Watanabe y lo obliga a que se revele su entidad pero como era de esperarse o logra controlar la prisión impidiendo la entrada a Miles y le abre las puertas al hombre aña para que lo va enfrentar con él, Spike me baja y va a averiguar y ve que una de las celdas de los criminales estaba abierta Y una era de nada más y nada menos que de la piba Electro Que ahora se puede transformar sin depender del traje Y del escarabajo spider ve a a la piba Electro con su puño envuelto de telarañas Y queda ahora el escarabajo Pero le cuesta más vencerlo Pero no salte porque Miles va en su ayuda Pero no logra abrir las puertas de la prisión con su ataque eléctrico y bueno, le llama a su amiga Anya, ella logra abrirlo. Y además, lo acompaña a Miles y se pone el traje de Spider Girl. Y bueno, juntos los dos lograron salvar a Spider del, del Beatle. Bueno, agradece, Spy sorprende que hay una chica de Aña. Y bueno, él se va a decir él solo a buscar a Octopus. Que lo estaba esperando y además puso una bomba ahí de tiempo para que tiene que desactivar ¿no? y también pero lo derrota y lo pone contra el piso y que vengarse por ponerle su cuerpo anterior en estado de coma y le comienza a absorber en la mente y pasando por todos los recuerdos y personajes que vimos bueno de spy pero él lo puja con más patada lo empuja se despierta bueno en sí tía la goma de la mierda y destruye al robot octopus la demás daña venció a Navitele y el ella se va sin hablar y todos la aplauden. Pero se revela que no es Peter dentro del cuerpo de Spy, sino que el plan de Octopus funcionó. Y ahora él es el nuevo superior Spider-Man. Y la mente de Peter Parker está dentro del robot que está aparentemente destruido. Y así Spider-Man muere. Y ok gente, así termina estos capítulos, todavía más información de lo demás. Si te gustó el video, puedes decir que dale un me gusta, una compartida, una suscribida, para más videos como este. Y actualmente, en el futuro continuemos con una review sobre la saga de Superior Spiderman. Ah, y el regreso de la pioja de la arena Arena. por ahora no hay ni un capítulo nuevo, todavía no salió nada más que estos, este que vemos acá nomás. Y bueno, eso es todo, yo me despido, soy Jose soy Ultimate. Y hasta luego.